Bueno, para continuar, una cosa distinta, el actor Víctor Hugo Ogas le quiere rendir un homenaje a Víctor en dos patas. La primera con un poema de Neruda, España en el corazón, y la segunda con un monólogo extraído de la película de Miguel Letín, Dawson Isla 10, en la cual él interpretó a otro glorioso que es Salvador Allende. Víctor Hugo Ogas. Muy buenas tardes eh, Hoy me levanté muy temprano Y decidí venir a dar mi homenaje a Víctor Y me encuentro con la presencia De la presidenta Michelle Bachelet Que no hizo una visita protocolar Estuvo harto rato estuvo, y, y tuvo una larga conversación ...con las personas de la Fundación, eso me agradó mucho, me gustó mucho. Ahora vamos con... ...del libro España en el corazón... ...el poema Explico algunas cosas. Preguntaréis... ...¿y dónde están las lilas? ¿Y la metafísica cubierta de amapolas? ¿Y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras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 ¡Ah, hermano, hermano! Todo eran grandes voces, sal de mercaderías, aglomeraciones de pan palpitante, mercado de mi barrio de argüelles con su estatua como un tintero pálido entre las merluzas. El aceite llegaba a los lugares, un profundo latido de pies y manos llenaba las calles, metros, litros, esencia juga de la vida. Pescados hacinados, con textura de techo, con sol frío, en el cual la flecha se fatiga. ¡Ay, delirante marfil fino de las patatas, tomates repetidos hasta el mar! Y una mañana, todo estaba ardiendo.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 Chacales que el chacal rechazaría, piedras que el cardo se mordiría escupiendo, víboras que las víboras odiarán. Generales, traidores, mirad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 gracias tuve el privilegio de trabajar en la película Dawson Isla 10 que dirigió el famoso director Don Miguel Litín donde los bigotes me los hicieron con cabello de él estudié mucho al, al, al personaje y voy a en homenaje a Víctor hacer eh, tres fragmentos de tres discursos el presidente Allende el 4 de septiembre de 1970 en un edificio que ocupaba la FES donde hoy día hay una feria artesanal en la noche hace su primer discurso desde ahí el presidente Allende les digo compañeros y compañeras váyanse a sus casas con la sana alegría de la limpia victoria alcanzada hoy. Esta noche, cuando lleguen a sus casas, cuando busquen el descanso, cuando acaricien a sus hijos, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión, más cariño, para hacer más grande Chile y para hacer más justa la vida en nuestra patria. Como 15 días antes del golpe, hace un discurso para las mujeres que estaban en el edificio de la UNTAC, que después pasó a llamarse Diego Portales, pero antes se llamó Gabriela Mistral y creo que ahora nuevamente va a ocupar el nombre de, de nuestra gran poetisa. Ahí le dice a las mujeres, y es la primera vez que llora en público el Presidente ayer. No, mucha Muchas veces, ciudad, y no ciudad, pocas, no. grita mucho. La duda y la amargura aprietan mi garganta. Yo podría irme si quisiera, pero no lo haré. Porque me templa la lucha de ustedes, la fuerza de ustedes, el coraje de ustedes. Por el niño de mi patria, por la humilde mujer que confió en mí, seguiré luchando con el apoyo de ustedes, compañeras. Y ahora un fragmento de aquel terrible día. Quizás ustedes... ...no alcancen a escuchar el temple metálico de mi voz. No importa. Colocado frente a este trance histórico... ...pagaré con mi vida mi lealtad al pueblo y la constitución. Otros hombres y mujeres... ...superarán este momento gris y amargo. Sigan creyendo que mucho más temprano que tarde se abrirán las anchas alamedas por donde camine el hombre libre por un futuro mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y recuerden que estaré siempre con ustedes. Este ha sido lo emocionado y sentido homenaje de, del actor Víctor Hugo Ogas. Estas son las cosas que despierta Víctor. Está la emoción y el cariño y el talento que despierta nuestro hermano Víctor Jara.